así que comenzamos. En nuestra primera noticia, el canal oficial de YouTube de Pokémon Kids TV recientemente lanzó un corto animado llamado Pokétoon de Pokémon Cartoon Animation, una animación 2D inspirado en dibujos animados clásicos. La primera entrega, Chase the Beans, está protagonizada por el Pokémon tipo lucha Scraggy, acompañado del extraño Pokémon fantasma Mimikyu. Todo comienza cuando Scraggy aborda acción accidentalmente un tren al estar tras un rastro de frijoles, y pronto se convierte en víctima de las espeluznantes bromas de Mimikyu. Entre otras noticias, luego de haber sido rechazada por Fox, Central Park logró ser adquirida por Apple TV+. Plus y tras el reciente estreno de la plataforma, parece que le está yendo bastante bien. De los creadores de Butts Burgers*, Central Park sigue las hazañas de la disfuncional familia Tillerman, quienes viven en el parque más famoso del mundo. Además de esto, ya se ha encargado una segunda temporada. Central Park es el lanzamiento animado más destacado de Apple hasta la fecha, sobre todo por destacar en su música. Continuando con las noticias, ya saben que en estos momentos las grandes empresas optan por estrenar sus películas a través de plataformas digitales, como son el caso de Scoop y Trolls World Tour. Y es que la animación indie no se está quedando muy lejos, ya que G-Kids ha anunciado que Marona's Fantastic Tale se estrenará a través de video on demand. Marona cuenta la vida de un labrador a través de diferentes propietarios que llega a conocer y amar. Los espectadores tendrán que comprar sus boletos a través del portal maronamovie.com. Y hablando de estrenos digitales, HBO Max estrena dos nuevos episodios de Looney Tunes Cartoons y un corto animado en YouTube. Hasta el momento, la plataforma ha estrenado cuatro episodios a través de YouTube, probablemente para que el público general pueda disfrutar del contenido para luego acceder a la plataforma de streaming, servicio que se lanzó el pasado 27 de mayo. En una de las historias tenemos a Piolín y Silvestre, donde este gato cree haber conseguido finalmente su objetivo de comerse a piolín. También tenemos un pequeño corto de Bugs Bunny y Elmer Gruñón por el bosque, con una dinámica conocida pero que no deja de ser entretenida. Y como último bloque tenemos una divertida aventura del pato Lucas. Entre otras noticias, directamente desde Cinema Fantasma les traigo una nueva película de stop motion llamada Revoltosos. El tema central del filme gira en torno a la revolución mexicana y la cámara asume un significado simbólico en revoltoso, siendo símbolo de viaje, imaginación y esperanza. El corto termina con un homenaje al cine en sí mismo y su capacidad para inspirar la paz, un mensaje potente para México en la actualidad. El proyecto llamó la atención de Guillermo del Toro y Jorge Gutiérrez quienes lo respaldaron, así como Screen Stop, que contribuyeron con una animación. Revoltoso tardó 5 años en producir y los directores cuentan que trabajaron más de dos años en los títeres, decorados, accesorios y guiones gráficos. La etapa de producción de fotografía y animación tomó alrededor de un año y medio. El resto fue postproducción y regrabaciones. En la descripción del video puedes encontrar un link por si deseas ver el filme completo. Entre otras noticias, Gandhi Tartakovsky está desarrollando una película animada de Popeye. Según un informe de la revista Animation, en él se revela que se encuentra trabajando directamente con los propietarios de Popeye King. La primera vez que Tartakovsky desarrolló el proyecto lo estaba haciendo bajo los auspicios de Sony Pictures Animation. En este primer intento se realizó una prueba conceptual pero se detuvo el desarrollo por cambios de administración. Esta vez, Tartakovsky está reiniciando la idea con King Features, lo que significa que aún tendrían que asociarse con un estudio de cine de terceros o incluso un servicio de transmisión. Por los momentos no hay más detalles, pero los mantendré informados. Continuando con las noticias, oficialmente ya se estrenó la segunda temporada de Víctor y Valentino en Latinoamérica. Así lo anunció Cartoon Network a través de sus redes sociales, dando inicio el pasado viernes 5 de junio. Si aún no has visto esta serie, la historia transcurre en un pequeño y tranquilo pueblo de Monte Macabre, donde dos hermanastros totalmente opuestos buscan aventuras y encuentran acontecimientos extraños y sobrenaturales con la ayuda de su abuela. Si te gustó la nueva película animada original de Netflix, de Willowis, es posible que te hayas preguntado cómo el comandante que fabrica dulces tuvo una disposición tan amarga. Y es que recientemente se estrenó una secuencia de stop motion donde se revela cómo pierde el amor de su vida por su obsesión con la perfección. Este corto recibió el nombre de la melancolía de Melanoff. En la descripción del video puedes encontrar el enlace para ver este corto. Entre otras noticias, para el mes de junio llega la tercera temporada de DuckTales, esto luego de que el final de la segunda temporada fuese televisado por Disney Channel Latinoamérica. Este reboot desde el comienzo ha tenido un gran recibimiento por parte del público. La emisión de DuckTales con su nueva temporada tendrá lugar a partir del lunes 1 de junio a las 20 horas, para luego emitir nuevos episodios de lunes a viernes. Además, para el sábado 9 de junio se emitirá una maratón todo el día a través de Disney XD. Para finalizar, tenemos que todos los rumores estaban en lo cierto. La exitosa serie de videojuegos de Square Enix y Disney, Kingdom Hearts, se está desarrollando como una serie animada de CGI para Disney+. En este proyecto, Square Enix producirá un piloto en colaboración con un Real Engine. Sky Scholler, editor en jefe de This Insider, confirmó además que las estrellas de voz originales de Disney volverán a interpretar sus papeles. ¿Emocionado por esta producción? Déjame tu opinión en los comentarios. Antes de irnos, vamos con algunas noticias de último momento. Y es que HBO Max ha lanzado un clip de presentación para el primero de los próximos especiales de Hora de Aventura, Tierras Lejanas. El clip nos muestra un viaje espacial del pequeño Vimo, cuya misión a Marte cambia abruptamente de un encantador número musical a una serie de calamidades. HBO Max continuará desplegando los especiales durante el año. Luego de Vimo, el siguiente especial será Obsidian, donde veremos a Marceline y la Dulce Princesa mientras viajan al Reino de Cristal para evitar una catástrofe. El tercero será Wizard City, donde seguimos a Mentita comenzando como otro estudiante inexperto en la Escuela Wizard, cuando ciertos eventos misteriosos en el campus hacen que sospechen de él por su pasado. El el cuarto y último especial será Together Again, que reúne a Finn y Jake para redescubrir su vínculo fraternal y embarcarse en la aventura más importante de sus vidas. Adventure Time Distant Lands Bimo llegará a HBO Max el 25 de junio. Para despedirnos, les traigo una triste noticia. Una reciente entrevista a Daniel Sean, creador de Escandalosos, realizada por el sitio Kids Screen, habría terminado por confirmar lo que muchos especulaba entre el fandom: Escandalosos no será renovada para nuevas temporadas y la película marcaría un final definitivo. En la entrevista realizada a Sean se menciona lo siguiente: Sean ha creado una serie de televisión completamente diferente dirigida por artistas de Storyboard. Y al cerrar Escandalosos con la nueva película de televisión titulada Escandalosos la película, cambiará su foco hacia los artistas de storyboard y en cómo promover sus carreras. Básicamente, Kid Screen da a entender que la película de Escandalosos es el final de la serie, y más adelante Daniel Sean parecería confirmarlo al hablar de sus proyectos a futuro. En la descripción te dejaré un link para que puedas verla completa.